Ah, te voy visto? a contar una, una muy buena, ver, dímela, dímela. una muy buena con Duilio, Ajá. con Duilio, con Duilio sí me peleé, pero claro, en, en, en interescuadras en, o qué? No, no, en interescuadras me, me me enojé, Ajá. me enojé con él, con el buen Duilio, sí. gran cuate, y siempre, que siempre que reunimos la, la contamos. <risa> estábamos estaba Barreras el los No, pero estábamos en el América, los dos, los dos, los dos en el América, Ajá. fuimos a jugar a a a, a, a qué, a Brasil contra el Cruzeiro o, o el Santos, no sé, un equipo de esos. Y en el Interescuadras, pues bueno, estábamos, yo estaba de suplente y no se sé, me hizo una pinche falta, no sé, yo andaba andaba de amargo. Ajá. En esa vez estaba de, arma, de amargo. De princesa, de Sí, vidame, sí, sí, no sí. Y aparte enojado porque pues, no, no, no me había metido el pinche pelón, Manolo. Ajá. Y este, y, y me, me, me. Me hago con palabras con Duilio. Y no chingas a tu madre, no chingas, no, chingas, vas a ver, hijo tu pinche maldito. Vas a ver, vas a ver, cabrón, no Y me quedé bien caliente, en cabronado. ¡Puta madre! Ya este, entrenamos, que 4, 5, 6, pues llegamos al hotel, allí nos bañamos, a las 8 cenamos, a las 7 y media voy y le toco al cuarto. ¡No mames! Bueno, él estaba con Pavel, me acuerdo. Ajá. Pavel no estaba, Pavel estaba en el gimnasio todavía. Toco y me, me, toco y me abre y me dice, ¿qué onda con Pirri? ¿Qué pasó? Me dice, sí. Y le digo, ¿qué onda con Pirri? ¿Qué? ¿Nos echamos un tiro? ¿O qué? <risa> <risa> y me, y yo, yo pensando que diciendo, no, no mames, cabrón, no, ¿cómo no? No, está, eso, no pasa nada, es la chingada. Me dice, va. Ah, valiendo madre. Bueno, órale, ya entro. Entramos órale, Órale, compi Va, de una vez. Órale. Y empezamos Así. ¿Qué onda, compirri? Otro, otro. ¡Va! ¡No! ¿Qué onda, compi, ¿Otro? En el segundo nos me caí, me pegué con la cabeza así y vi estrellitas. ¿Y luego qué onda, compi, ¿Qué otro? ¿O okay, Le dejamos así digo que le dejamos así y dice si sí, ya ya si sí le dejamos va <risa> Dios, la sala con "Órale, ya está ya así cabrón tres doritos después Ajá. el pedo de esto era que nos sentábamos juntos en la mesa en la cena <risa> y estábamos en la cena estábamos así las ocho todos madreados todos madreados mira el pinche cuello no podía yo hacerle así. Ay, y no, tenía, no. no mames. El peor es que no teníamos nada de que, que, que no. Pero, y me dice, compirri, no mames, me duele un putazo el cuello. Y le digo a mí también.